Hola, soy Caridad Galvez y os doy la bienvenida al Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III de Cartagena, en su modalidad de educación a distancia. En este vídeo os voy a dar unas indicaciones sobre la documentación e información que debéis tener encima del escritorio antes de empezar a confeccionar el recibo de salarios o la nómina. En primer lugar, tendremos las bases de cotización mínima y máxima por grupos de cotización. Si nos fijamos en la tabla, a la izquierda, en la columna de la izquierda nos, nos pone los grupos de cotización, a continuación el nombre de su categoría profesional y después las bases mínima y máxima según los grupos. Así por ejemplo, nosotros seremos auxiliares administrativos donde se nos dice que somos el grupo 7, auxiliares administrativos, tenemos una base mínima de 756,60, y una máxima de 3.606 ¿Vale? Este es un ejemplo A continuación tendremos todos los tipos de, de cotización es decir, por un lado la de contingencias comunes para la empresa, para el trabajador por horas extraordinarias, por fuerza mayor o el resto de horas extraordinarias Tendremos también los tipos para desempleo, para Fogasa y para formación profesional tanto del trabajador como del empresario, excepto como veis para Fogasa que solo lo paga el empresario. Por otro lado tendremos los topes de cotización, los mínimos y máximos que esto nos servirá para las bases de cotización por contingencias profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por otro lado, por curiosidad, tendremos el salario mínimo interprofesional y el IPREM. Otra cuestión que nos va a servir para realizar después los tc es una serie de códigos, los tc's, aunque ya estamos diciendo en los apuntes que hoy día no se realizan en papel, pero nosotros los vamos a concepcionar así para saber cómo, cómo funcionan. Pues todos estos códigos nos va a hacer falta para después. Y por otro lado, muy importantes son los conceptos que están excluidos de cotización. Si nos fijamos bien en la tabla, por ejemplo, vemos los gastos de locomoción. Si entregamos factura, pues entonces el gasto total está exento tanto de la, para la Seguridad Social, está exento de cotización, como para el IRBF. Pero si no lo justificamos, es decir, si no entregamos factura, ni tickets, ni nada, la Seguridad Social nos dice que hasta 0,19 está exento, pero el resto sí cotizará. Así, las dietas tenemos que ver si, por ejemplo, dormimos, no dormimos, hay una serie de prestaciones que también eh, están exentas, unas no sentencia excepciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos el recibo de salarios. El recibo de salario debemos coger el, el, el que nos indica eh, la ley, el nuevo modelo, donde tenemos, si nos damos cuenta, la parte de arriba que se ha encabezado, todo el cuerpo que es relativo al trabajador, lo que cobra, lo que tiene que aportar a la seguridad social, al IRPF, etc. Y la parte de abajo vamos a ir colocando las bases de cotización del trabajador, pero con las cuotas y con los tipos del empresario. Así, repetimos, la parte de, de arriba va a ser todo lo relativo al trabajador y la parte de abajo colocaremos las bases tanto de conjetas comunes de, como profesionales pero eh, del, del empresario. Así, si tienes toda esta información encima de tu escritorio ya puedes empezar a confeccionar nóminas. En otros vídeos os voy a realizar unos resúmenes de cómo confeccionar diferentes bases de cotización con diferentes circunstancias según los trabajadores. Nos vemos en la plataforma.